Vámonos sí, voy a de aquí. Nos viene uno con radiación ¿eh? Muerto, muerto uno, ¿Aquí? No, el tal de radiación Vale, es una casa de radiación No Eh, ¿Quién ha tirado eso? ¿O qué es eso? Cuatro cuatro? A la casa de creo de A nuestra ¿No casa No, no, no, no, tos, no, no es, tos, eso es un sonido afa No, no, no, no que es aquí, que es aquí Izquierda, está en la izquierda O por arriba, 100% Pero si está abierto LOL. Toma, toma Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo capítulo de Last, yo soy Bostanario. Hoy os traigo un capitulazo, un raideo a trío, en el que en principio no encontramos mucho Pero lo que se lía después es muy gordo, acabaremos robando a toda la peña Nos van a venir con 4 C4s a raidearnos a la casa que estamos raideando, nos van a hacer un counter y le vamos a reventar el culo, así que nada, dejad vuestro like, espero que os guste, suscribíos, otro vídeo. ¿Hemos traído? ¿Qué habéis traído? He traído... Satchelina, bueno, ¿no? Encima. 7 pepos... y 7 satchels. Vale. Y quedan 4 C4s aquí, unos cuantos pepos más, y las satchels esas. Ok. Vale, eh... ¿Quién quiere tirar las satchels? Yo mismo. Vamos aquí a petar esto. Ah, ti. No. Ah, vale, que tenías más aún. Ah, vale, son 10, ok. Titititi. <risa> el... ti, ti, ti. <risa> vale, tírale una a la puerta y ya lo pego un pepazo y así hasta dentro. Y habrá que estar atentos a los vecinos, Sí, ¿sí? que uno cubra ahí, por pues si sale. Voy a vigilar la puerta, sí. Ala, que empiece la mascleta. Eh, eh, eh, eh. No, no, no. Me dos no, no, no. en, el tejado. Me dos en sí. el tejado. Se va a liar. No hay tanto. ¿Otro? A ver, a ver qué hay. En principio, sí. En principio, debería haber otra puerta. Sí, hay otra. La dale, dale. hay, la hay. Sí, tírale, tírale. Otro shell. garaje, eh? son que controlados, ¿sí? eh. Esta es garaje, Vale, esta igual hay que meter otra shell, ahora Ahora veremos. Creo que sí, creo que aquí sí. sí si, si quieres, espérate, shahel. eh. Y le tiro otra. Sí. Te ¿no? digo, 310. Tengo que tirar al otro pepo y. Y. y Uff, se va a quedar ahí. Un la puerta un poco la O gastamos dos H's, tío. Ahorramos un pepo, lo que quieras. Este es un pepo hay que tirar igual. Vale. Ahora hace falta dos H's. Vale. Otro pepo mejor, creo yo. Lo que veas. A mí me quedan 8, ¿eh? 90 de vida. Métele las H's a ver si cae. Te viene un pavo. Viene un tío con traje de radiación. Cúbrete desde la M2. ¿Ha caído? Claro. No. ¿Otra? Le quedan 20, sí, tírale otra. Vámonos. Sí, voy a dejarme de aquí. Nos viene uno con radiación, eh. Muerto, muerto, ¿uno? ¿Aquí? No, de radiación. Muerto, buenísimo. Creo que hay otro encima de esta roca, eh. Hijo puta, pegado. ¿Encima de ti? Creo que sí, creo que has escuchado un saltito ahí. Sí, sí, sí, sí, 100%. Hay uno encima de esta Yo estoy tocado, yo estoy tocado, me he hecho para atrás. Sí, voy a curarte. Yo voy a sacar a este Me peinan, me peinan ah, Si ¿eh? sí, esto está abierto ya Wow, oh, hay un montón de cajas Vacía, vacía Vale, pues nos hacemos por dentro de Vamos Eh, más quema el armario Y cogemos de ahí recursos Y construimos una puerta y tal igual y Venga, que hay mierda, en el más cerca al armario hay mierda Vale, te vigilamos, te vigilamos la puerta Yo miro a la izquierda, yo miro a la izquierda Tiene un casco de río. Mira, cuela, una gasolina. Esto es otra casa de raideo, sí, o qué un furtín, ¿no? pues es no una sé, casa de raideo. No, no tiene un saco, no, tío. No tiene, ¿eh? eh, ¿quién ha tirado eso? ¿O es eso? El son ¿no? ellos. A la casa de raideo, creo. En nuestra no, casa. No, no, no, está no, está eso, es un sonido fa, es un sonido, es un sonido. Eh, no, no, no, no. No, no, que es aquí, que es aquí. Izquierda, están en el izquierda. O por arriba, cien. Pero si está abierto. No, no, el... no, no matar primero, matar primero. Lo he matado, lo he matado, lo he matado. Vale, vale. Lo vale. he matado el de encima de la piedra, está muerto. Tengo uno por la derecha. Sí, ya soy yo. Vale, gracias. Vale, el de la piedra está, voy a poner sus cosas. ¿Dónde han tirado los C4? No sé, Uno en el techo, chulo? y otro por el lado, David. Han tirado al eh, a la blindado. Eh, Enric, pilla metal y construye Estoy Mira que, que está el cadáver. No he pillado nada de dentro, eh. Ah, vale, voy voy yo, voy yo. Voy, voy. ¿Al ¿alguien no tiene raid block? ¿No no? no, no, no. Todo está pudo Estoy voz. dentro, estoy dentro. Estoy pillando las cosas. He pillado vale. todo de armario. Está rápido. Vale, vale. Pues vamos a la casita de raideo. Ah, oh. Vamos, Si lo tenéis todo ya, sí. Cuidado que puede haber más, eh. Si había uno que iba a full equip le he dado tres tiros con local. Tío, ¿serán tan tontos que nos han tirado el C4 para que salgamos corriendo por si explotaba? ¿Me entendéis lo que os digo? Sí. a ver En plan lógica de, de persona real. <risa> Me funde. Voy a dejar las cosas si algo, ¿eh? Sí, yo voy a dejar también el bazo de los. Hay un MP5 del pavo, ¿eh? por si queréis arma. Y hay siete, Hay una Python, hay siete jeringas. Deja, dentro, deja, deja, de... Son nuestros, son nuestros. Venía uno por aquí abajo. Estoy contigo, estoy contigo. Me ha visto. Me ha visto estando yo aquí encima. El de la roca lo habéis saqueado, ¿no? Sí. Sí, sí yo, eh, el Henry, sí. No me acabo de creer lo que nos han hecho, tío O no me lo creo Cómo, cómo, ¿cómo no ha gastado TCC como... Y encima como... uno en cada pared, ¿sabes? Uno en el tejado, otro en una pared, otro en otra O sea, que no han hecho nada No, quería que la explosión de C4 nos matase, ¿no? Pues, pues es que no, que, es que eso no funciona así Que a lo mejor no lo saben Ya, ya, por eso, tío, que me parece súper raro El Pepo sí que hace daño detrás de la estructura, pero... Claro, pero ya está el C4, ¿no? Y aquí, por aquí pues había un nota, toque Pablo, ¿no? Tres tiros... No sé qué ha sido. No sé. ¡Oh, oh! El low post, el, low post. No sé el low post, Mierda, Bueno, vale. No sé. Eh. ¿Es el low post? Una M2 silenciada, no sé. No, pues, pues si me está disparando por detrás. Y detrás está el supermercado. Está el supermarket. Eh, Veo un... Un tío encima. ¿De la roca? Muerto. ¡Eh! ¿Otro más? No, ¿quién me ha disparado con AK? ¿Y habéis sacado vosotros? Yo, yo, no. yo no, yo no, yo no O sea, yo no... Yo estoy en el... un cadáver aquí A Al lado, al lado de la roca que te había subido tú antes, David Al lado Va, Al lado, pegado Pegado 100% Y otro en la roca, ¿eh, Henry? Yo estoy saqueando este Que con lo justo, ¿eh? Ropa... Y el AK ¡Uh, un LR llevado al pavo! Olé, ¿no? Tengo uno por aquí, tú Segundo eh, encima de la roca, Enrique, otra vez. Muerto, muertísimo. Tengo uno detrás. Eh, lo veo. A ver si me puedes ayudar con eso. Muerto. Buenísima. Buenardo. Ay, Qué que bien no se está saliendo, eh. Sí, en la casa no había una mierda, pero esto. Hay un tro... No, está aquí. Voy. ¿Arriba? Sí, arriba, arriba. Eh... Seguirá ahí, eh. Sí, sí, me estoy acabando de curar. Llegamos, llegamos. Ese, este es el que me ha matado, este es el que me ha matado, 100%. Este es el de la K. ¡Muerto! Buenísima. Eh, me desangro, me desangro. Pídale que este llevará tus mierdas. Ese llevará a mío seguro, sí. Sí, que ya solo tú. Sí. ¡Uf! ¿Eh? Me han, un, me han dado un voltazo, ¿eh? Eso es un voltazo, lo tomas por culo. Me han dado un gesto, te ha tomado por culo, no sé ni de dónde, tío. ¿Habéis oído de lejos? Yo creo que va de la casa, sí. Hostia, que si es de la eh, casa. ¡Eh, eh, aquí detrás mía detrás mío, me ha tirado, me ha tirado. ¿Dónde estoy yo? En la roca. Sí, o, sí es que he visto. No hay hueco, eh, para dejar cosas aquí, ya. Sal, sal, sal a por este sí, bueno, si puedes. ¿Dónde, dónde? ¿En la no roca hay, misma? El... Estoy contigo, estoy contigo. Muerto. Si ¿Tú estás tiempo. tumbado, hostia? Te cubro, te cubro. ¿Dónde está David? Voy a levantarlo, voy a levantarlo yo. Tira, tira. Vale, vale. Buenísima. ¿Puedo curarme mientras o yo está? Eh. El del en el, el del bol, tío. Sí, creo que nos va a tocar irnos. Sí, es ya llevamos bastantes cosas. Si no se puede meter más cosas en la caja. Las dos pampetas? En El del bol nos tiene aquí jodidos. ¿Eh? Tenemos el coche aún, ¿eh? Nos vamos en el coche a tomar por culo Pues sí, yo creo que lo sé ya todo Segundo Sí, monta tú eso y yo voy mirando por aquí Sí, lo tengo que sacar y todo, o sea que... Cubrirme y ya está Tengo que ir para vosotros Vale, ¿por aquí cabe? Si veo por aquí, nos vamos por aquí, ¿eh? Sí, sí, no, tú ve, va, ve por donde estés cómodo y nosotros vamos para la carretera aquí ¡Hay ¿Eh, un tío aquí! ¡Otro! ¿Otro? Me tengo que pinchar al oeste, ¿no? sí, por, sí, la, sí. por la derecha, creo. No, vale, no, es, es, está aquí detrás de este tronco, ¿eh? o estaba ahí. Lo no he perdido, eh. Se habrá ido por la derecha. Detrás hombre. de la roca. Está aquí su colega. Vale, remoto. Está por ahí. Ya, cuidado que no... no ¡Está lejos! Aquí. Vale. Está por... ¡No! ¡Dos! ¡Hay otro más, eh! ¡Hay dos más! ¡Le ha dado dos! ¡Le ha dado dos! Ah, sí, Vale, muerto anda aquí detrás. Si podéis levantarme y quedarle uno por el oeste, más o menos. Y quedaba uno por abajo, eh. Por claro, el... claro, queda uno que... que yo no lo he matado, le he dado dos tiros. Bueno, el ruteata, lo que podáis. ¿Eh? Tombao, tombao. Ahí Una está. Hostia. Muerto, muerto. Alguien, Venía con Thompson, eh. Tiene... Tiene casco bueno Aquí hay otra Thompson y las balas de este no Las balas las puedo llevar La Thompson las puedo llevar ¿eh? Si no tiro algo las botas, ¿eh? si pues Uy, yo llevo ya una Thompson, llevo una mp 5 llevo una AK A mí no me cae más Bueno, vámonos vamos, vamos todo a tope ya Si sí. Vale, nosotros vamos un poco a pie yo Ya, a ver si que por ahí ¡Adiós cabrones! <risa> Joder, puta. Nos vamos con toda vuestra mierda, inútil. Caballo... Ah, no, son ciervos. Un ciervo, un ciervo. A al ciervo. Ahora. Toma. Chafa. <risa> matamos todos los que nos encontramos. Ya te digo, topéis el que veamos. Pues... Eh, poco te se, se habla, de estos han pillado, pero bien. Dios. <risa> <risa> <risa> ¿Asientos? Un tío, son tíos en la gasolinera. ¿Lo matamos? Oh, sí, no no, no, no. se ha una flecha con arco. No baje, no baje. Intentamos matar en el coche si está fuera. Ver, tenemos dos lásers. a la entrada entra <risa> eh, Está aquí, está aquí. Le intento atropellar, le intento atropellar. <risa> detrás, detrás mía, detrás mía. <risa> Casi la atropellé. Hostia, ahí, que va? <risa> Vamos cabe. Madre mía Pobre. No me cabe nada, no me cabe nada no, Vámonos, a Ahorita poco me cabe nada Que le follen La verdad es que la Thompson se dispara a gusto, eh Eh, sí, no se va casi nada <risa> Ningún para ahí a fuerte Estás with one, tío <risa> Qué guapo, tío Total polla, eh. ¡Hostia! ¡El GTA 4! ¡Ahí <risa> está! ¡Es que tiene A4! ¡Qué guapo! ¿Esto cómo era, tío? Esto era. Sí. Esto era así. Perdón, que la sé,